¿Qué pasa, bro? Sí, vamos Bueno, vamos a por esta gente. Vamos a por estos gulags. Venga por el bóntez Van por el búnker Van al búnker de este Bien, sí, más gente, vente abajo, vente abajo, vente abajo, vente abajo, vente abajo Hello Pero vaya bot. Si no me dio ni un tiro, yo me fallé como 20. En el globo. Ha quedado. Un tiro. Le tienes arriba, le tiré un ataque aéreo. Tiene gente ahí adentro. Me he visto uno por ahí tocando la huevos Y hay uno ahí adentro. ¿Dónde? por aquí, sí, en tontería ¡Oh! Jesús Jesús, Christ, toma, ponte is coming, no, el ponte va por la tienda, I'm coming to ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame una placa ahí, compa. Y te diría la Bing, hermano? ¿Dónde estás con Franja, Duny? ¡Ja, Seguro. A ver, silencio un momento, que tengo gente aquí. Pero todos tienen auto aquí o cómo es la cosa? Oh, oh my god. Okay. No me jodas, bro. Es que, bro, ¿por qué todos tienen auto revivir? Que te matan, mando. Es que no es justo, bro, que todo el mundo que esté matando tenga auto revivir. No es justo. Yo. No es justo que todos Estoy los que esté pues, matando no, ah, voy contigo. Ayudarme, ayudarme. Sí, sí, a sí, voy, voy, voy, voy. Estoy yendo en perra caída. O aguanta, estoy llegando para caída. El Bonti, va el Bonti. Con que vaya el Bonti me vale. Son uno, el Bonti o dos. Si, sí, uno. Si maté al compañero hace nada, voy te lo hasta el cabrón. Ya, ya, pero, pero no, te... no sé. Me como... porque no tengo tiempo, tío. Quiero hacerme 30 y. ¿Dónde está el Bonti, bro? Marca. Aquí en mitad del mapa, a ver. Muerto. <risa> Voy a por la otra izquierda, tú. Te tomaron para caída. Que... Pues avanzado, ahí lo tiene. Siguen sí, en tienda, ¿Qué? ¿verdad? Saben dónde estamos, ¿eh? Laqueado, ha batido uno. No lo puedo matar. Está dando dos veces. Bueno, vamos a comprar rápido, vamos a comprar rapidísimo. Estoy yéndole por la izquierda ya. No, por detrás mío. Craquea uno. Por detrás mío, otro. Vete, vete. vete otro vete, equipo. Vete. Tiene que pincharme. Otro tiro detrás, ¿eh? Vale, me largo. Vete en otro atrás, detrás. Nah, que le follen a la kill ya, tú. Yo voy a faltar un kilómetro, a nivel. Para ganar porque tienda. A ver, la tienda hay gente. no... Bueno, no se puede no, ver no, gente no, campeando. ¿Por qué no? Tú, pero que haya dos teams, eh. No voy okay, a entrar la otra a mi Creo que si sí me puedo llevar a uno Hay gente cerca Voy para allá Hay gente cerca, eh, Intentan pincharme y cerrarlo. Vale, se matan entre ellos, mejor Cérrala ahora, cérrala no, es que hay gente arriba también en la montaña. Yo voy a premiar más. Hay gente en la montaña también. ¿Viste en posición ahora aquí arriba? Vale, hay gente por allá arriba, naranja, más hacia adelante de mi marca. Es que no, no marcas, bro, no, no marcas nada. Pero mando, tú. Mando encima de Xbox. No hay excusa. Ah, abajo mío. Están moviendo la derecha una bala la Nada, no, baja, pero tú tampoco conmigo. ¿eh? De verdad, uno para dos, tío, porque no This ha pasado. Right Está para una bala. Ya, ya la maté. Te dio la quilatita oh, es Que flipo, te me suba la polla aquí, tío, yo quiero ganar. Pero si te tiras puta como un raya, loco, tío. no te tires así Te tiraste como un loco, tío Te tiraste no, como un loco, tío, no, me moriste madre. como un loco Estás tilteado ahorita sí, por por Porque, porque se, me vio, se me movió la puta, mira un segundo, tío ¿Qué pasa? No, bueno, tiene aéreo, ¿eh? Real, Pero ya lo seguro. Vete derecha, porque está arriba. ¿Pero si El compa debe estar cerca. Papito, creo, en la casa. Vale. No, acá. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La sí. la no tiene a ¿eh? Vale. Mateo 31. eso hora. Creo que tiene que salir. la verga, tú. ¿me viste de verdad? tiene él, ¿eh? Hello. Sumba.